Buenos días amigos, hoy os voy a mostrar el interior de esta casa abandonada que he descubierto que está intacta, espero que os guste el vídeo, un fuerte abrazo para todos y gracias por suscribiros en mi canal, no olvidéis de darle a la campanilla para recibir mis nuevos vídeos, un fuerte abrazo para todos. ¡Ah! Recuerdos a todos mis seguidores de Estados Unidos y de México. Os voy a mostrar primero un poco por encima, porque hay cinco habitaciones, para que lo veáis todo. Ahora os muestro. ¿Veis? Ahí al final, a la derecha hay dos habitaciones más y a la izquierda y hay otras dos habitaciones Os voy a ir mostrando hay tantísimas cosas que no sé por dónde empezar bueno empezaremos ¿Veis? este es el cuarto de baño bueno empiezo desde la cocina y así voy viniendo para aquí mirad, veis lleva por lo menos abandonada 20 años esta casa, creo. ¿Veis? Han crecido plantas en el suelo y todo. Mira la cocina. Está todo, lo han dejado. La cubertería, las neveras, el congelador. Cubiertos, comida, hay muchísima comida también, platos, toda la vajilla, mira una botella de aceite, que es de oliva, se ha descolorido y todo. Ay, se me apaga la cámara. Voy a acercar un poco más para que lo veáis todo mejor. No sé si podéis oír el, el ruido del viento. Hace muchísimo viento y frío hoy. Es increíble. Si se ve desde aquí... Ah, no. No se puede ver bien la habitación. Os pues voy a enseñar. Mira, se han dejado... Está lleno de... Cosas todas. Las llaves. Cerillas, papeles... Reloj. ¿Qué había? Ah, qué... Aquí... Esto era un para hacer las brasas del fuego mirad zapatos una escalera de aluminio como os he dicho está intacta aquí no ha entrado nadie en 20 años mirad todo lo que hay aquí en este almacén increíble Está lleno de comida, de utensilios, de todo, de limpieza. Mirad, allí hay lentejas, garbanzos, ollas mira, mira. esto irá para pa poner los huevos, ¿veis? las testas estas voy a enseñar el comedor ahora la parte del comedor al ah, cuarto de baño también aquí mira. se le ha dejado todo, todo. las medica medicaciones champús desodorantes Colonios está lleno de colonias, mirar cuántos libros enciclopedias enteras. Dos televisiones, mirad, una televisión, otra televisión aquí, un equipo de música, mirad, es increíble. teléfono afuera hay dos patios que también grabaré un vídeo de afuera que hay muchísimos patios a ver de cuándo es esta revista del 2009 hace 10 años las gafas No sé si sería la mujer, esta mujer de la fotografía, no lo sé, de la casa. A ver aquí si hay algo, aquí adentro. tantísimas cosas, que no sé por dónde empezar a mirar. Mira, aparatos, estos no son aparatos no sé para... Ah, es una radio esto. Y el equipo de música es impresionante. ...con los altavoces y todo... ...yo creo que esta era la habitación principal... que en cajas llenas de objetos de vajilla, hay de todo, inmenso en esta casa. Mirar copas de champán. Se le va a ir. las otras habitaciones. Un bolso que está lleno de ropa también, todo el armario. también está todo lleno de ropa, de bolsos, zapatos, es de plata? No sé si es de plata esto. Está lleno todo. Son bolsas. Pues no sé de qué son. Tendría que hacer otro vídeo, abrirlo primero para que se viera todo bien. A ver si hay aquí, si hay alguna cosa. Para la puerta para que entre para que entre luz pero no se quiere aguantar voy a tener que poner algo aquí a esperar. ahora Mira, está lleno de muebles, camas Maletas, mirad que maletas. Antiguas, pero estas serían de los tatarabuelos, por lo menos estas maletas. Más cajas, más maletas... Cocina hasta aquí, más álbumes, libros. Bueno amigos, voy a hacer otro vídeo de la todo lo que es la parte de afuera y ha quedado, me ha quedado otra habitación, pero tengo que abrir las persianas porque si no no puedo <coughs> no se ve con la luz. Y arriba en el segundo piso también os mostraré todo lo que hay. Muchas gracias por seguir mi canal y por suscribiros. Y gracias por vuestros comentarios. Un fuerte abrazo para todos. Hasta el próximo vídeo.